Zatepa i inintlatole in in, tlatole, in jesus o a kutlachelok, i k nil huikak o a no mito. No way in gora yo a sico. Shikine netwat, in akin, tlempanos o aishkon, nikine stilis mo way nech mumakilotok, tekiwayot i ka nochin Maniki maka nemilistli nochipa, nochte akin, nech makalotok. Inakikiasis i nemilistli nochipa, huelika teishmati teguatin, aki in san se Dios, tlan Juan wan nechishmati, neguat jesu cristo, akin teguatin, onech titlanilok. Newat nikin nechtilitok muweilistin, ipainin tlal tikpak, wan yitlantip onech teguatilok, manik chiwa. Ashantel, no wey tatsin. Shinech mueyili, ompa te onikatka den ik, okichiwalo in tlaltiktok. Intlakamen akin te watsin, otikin mutlape penili, ik, otinech makalok, niki matil tiktok ikate watsin. Okatka ki te washkawan, mumakilik, wa okitlakamatke in tetlatulci. Ashanki Matike in nochitlen nikitogwa, sainon tlen te guatzi onechilkwilok. Waniki matil tiktok in, tezanes tlen onech matiltilok. tilok, wan yeguante o kiselik. makake cuenta que ignele oniguala den te Juan wan kinel toka ken te guatzi onech wal tizanilok. shikim wanamo. Nité Tatlakia Ika In Oxekin Tlakamen Tlakmusan Ika Yekwan Akin otinech Nech Mumakilik Tzeka Yekwan Tewashka One No Chitle No Washka No Jochi Tewashka No Jochi No Washka One Yekwan Nech Mwaiili Akin Ayak munies, Ippa In Tlaltik Pakli Yekwan Mukawaski Ippa In Tlaltik Pakli One Ne Wat Niyah no ve y tatzi, si que muish piali, ika tech in akin onech makalok, ik mayeka no muse tili toke, kente watsi, wane wats, timosetili toke, ik wak onikatka inin, no tlama kawan, onikin ispijaya ika tech kawalis sin, inike akin otinech mumakilik, onikin ispish ika ina mukwali, wanyan seya amo opuli, tlama sanje in akin opuli, ik, matoncesa in que toa y paein y in acha gineo wa ik oknika nika y paein Nikitowa inin inike, no estamos kawanke guan neguat ni pacto, neguat, ni que in wa intenta tiktak tramen, okislaske, teca porque irá insultar, tigpa, tracamen. Que neguas no yo amo, ni portoque ika que irá insultar, tigpa, tracamen. Amo ni te tratía, maquinista lo dentro, tigpa. maquin amo maquina pulos inga y amo cualidades. Escono que neguas amo ni portoque tu ingua insultar, tigpa, tracamen. Y no yo amo portoque ingua, maquina se que y o amáki ne miirtilo ika intle melaguake. Inte tla tolsinje intla melákan. Que ne chualtita ni loq ica intla tikpak tla kamen. Iko no no nozaka ica teta tolsin. Juan ni moséknintla le ica ni mikis impampa. Waikinon mamoséknintla ipan inte kihtla Amni tetra tlautia san ica inik. Sa mono yoque Juan ok en el tocas que ik, kikakiske kakiske itlatol, tlatl, y no que no tlamastikawan, ni te tlamiliá que noch'ten, llegó a mosetili tocan, loli, mo toske towan, no voy tachin, hijo aunque no yek mosetilitokan waikino tocan, Maquinel Tokakan y Ik Nele Tehuatsi Onechual Echua Titani Tikpak Ikate Echua Waisko Look, Nik Anzal Tema Westilis. Waik Nikimakatok, Tequayo, Ik maasis, Tema Westilis, Ik Negwat, Nikin Yol Mautok, Ik Wantewatsi Moyol Matilotok, Ik Negwat. Mamuiek Sequin Chiwakan, No Kawan. Majico intelectivo para la camen, que nehuilis que te guátsin, no necesual titlanilo, tekin, quita suotzalo hijo con ken, no hay itací, ni que ni majeca akin, nech makalotok. hijo maquita kan ken, lotok. huililoto, fleca, necesual suotzalo ik y actúa pehu no hay y aq intramel aqa paktrakamen amu te ishmatike kemeni te ishmati wainike aki, towaska jikimavtikateken te watsi onetxhualtitranilok nikimatil tiktok te tlamatilis wak ok ikon nikimatil ties ika makin tekiftilo in te ikatlen wan manimusetilis inguan